ahora supongamos que creamos una nueva hoja de estilos donde podemos añadir algunas variables como fuente de letra principal, un color secundario y ahora estas nuevas dos variables queremos usarlas en nuestro archivo de estilo de letras lo que debemos hacer es utilizar el arroba use y buscar el archivo que tiene los estilos que queremos utilizar a nuestra hoja de estilos globales le vamos a dar un alias y ahora por ejemplo a nuestros párrafos le vamos a dar los estilos que ubicamos en nuestra hoja de estilos llamada globales